a cada región y en el caso de nosotros somos una gastronomía dulce que está pues representando a la capital dulce de Colombia que es Florida Blanca, si nos traen el país a un recinto como este, todas las regiones del país concentradas en este recinto pues va a ser más fácil para nosotros probar las, los sabores de cada región y de esa forma enamorarnos de nuestro país. Para que sepan las diferentes variedades que hay en las diferentes ciudades de Colombia, por medio de cada sabor, en cada diferente stand, creo que podemos experimentar una diferente emoción. Significa cocinar con amor, con cariño. Una persona que hace mucho tiempo no, no ha regresado a su región, por ejemplo a Santander, y prueba un dulce de apio, e inmediatamente evoca ese momento si lo transporta a su, a su región aprovechen esto como un plan para venir a conocer a Colombia en Corferias. Los invito a todos a que vengan a Corferias, a que disfruten de cada uno de los estanes, ya que pueden hacer de esta feria una navidad diferente.